Hola, ¿cómo están? Estimados, este es su servidor Jimmy Escalante Ahora es el sapo Es el búho Y que no lo bien. <risa> yo soy contento Cuando veo esos mensajes, yo soy contento Definitivamente Hoy vamos a, vamos a hablar dos temas Así alefeo. feo Hoy voy a hablar dos temas Porque Flamengo Ganó 5 a 0 Y la segunda parte del video de Ecuador, Brasil Y van a ver ustedes muchas cosas Si te gustó este video Para que no me digan feo Dale click Pulga arriba Y sobre todo suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Ya no nombra a Orlando porque ya se le acabó el miembro VIP Pero si, te, si, si quieres ser miembro VIP Ya sabes que tienes que hacer Unirte a nuestro canal Y así vas a ser nombrado en todos los videos Así que vamos con esas noticias ahora. Bien, ya estamos aquí. Primero, antes que nada, antes de ir a este... a este, ¿sí? Vamos a, a saludar a Mateo Espinosa, a Kevin Piedra, a Omar Arriaga que me dijo bobo, pero aún así me saludó. Y por supuesto también a Cloud Off, a Alex León, que tuvimos una gran conversación y por Alex León va a salir este video. Saludos, Alex León. A Carlos Cantos, a Sou Mesmo, Sou un Mismo, que es de Brasil. A Brandon Bay, a Daniel Fernández, a Plata Práctico, al Primo, a Diego Vallejo, a Cris, que también nos dejó un buen mensaje, que también por eso que también va este video a Cris. FR, Frm17mb, sapiendo like. A, a Fran Jaramillo, a Nelson Manchón y a todos los que escriben. Y por cierto, Gallito, ¿sí? No borras mensajes. Si, si por lo menos tienes la hombría de decirme ese mensaje que me pusiste, Gallito o gatillo, déjalo, pues, para yo contestarte, pues. Pero pones el mensaje, lo, lo borras. Uy, uy, soy el chévere, gatillo. Eso eres bobo. Eres bobo gatillo quieres hablar conmigo deja el mensaje, pero no lo borres ¿Mm? así gatillo ahí está tu contestación y si me dices que valgo va eso está bien no hay problema con orgullo lo digo ¿Mm? pero si quieres un pasaje para allá ya sabes te doy un ticket y ándate también para allá pero como yo no me gusta falta de respeto no lo digo si ¿Sí? no me gusta faltar de respeto ¿Sí? Pero igual, saludos gatillos uh -huh. Hay otro también que me mandó y también lo borró Pero ya está me olvidé el nombre Recuerda, si deseas dejar el mensaje, déjalo Para que vean justamente tu coeficiente intelectual ¿Sí? Pero bueno, nada más Señores Así jugó Flamengo, así jugó Independiente Paiva ¿Qué pasó con el 352 o el 343 que pusiste? ¿Pensaste que este equipo no te iba a hacer superioridad numérica? Este equipo es el mismo que terminó siendo campeón, pues. Y solo hay dos cambios: Víctor Luis y, si no me equivoco, Danilo. Y el resto es la misma alineación del año pasado. Y ese triente. Danilo, Ronnie y Adriano lo no hizo pedazos Al Independiente del Valle ya por ahí dijeron Lo volvieron a su realidad independiente No saben de fútbol Por Dios Yo sí puedo atreverme a decir en este momento Cuidado de mi campeón Cuidado Cuidado de mi campeón Yo sí lo puedo decir Cuidado de mi campeón y me dice, y te, y clipe dice, sí, revísate, los goles fueron por el lado de Pacho, claro pues, 34-25-20, y ya están jugadores hechos pues, Pacho recibe su primera copa Libertadores pues, es lógico que va, que va a, a flaquear pues, si por ese lado fueron los goles, fue, eh, Pacho tiene 19 años, está por aprender bastantísimo todavía, ahí está la constatación que pasa con hincapié, que puede pasar también con Ramírez, Puede ser que jueguen bien, pero es que vienen partidos Pepa, y el de ayer fue un partido Pepa, y mira lo que pasó a Pacho No tiene la culpa, yo no lo voy a satanizar Él tiene mucho que aprender todavía Y por eso el 5 a 0 ¿Sí? Y, y Pago, me cambiaste el 3-4-3 al 4-2-3-1 pues. Sí, lo que tú necesitabas era poblar Pero este equipo es rápido, yo no le voy a desmerecer el triunfo de, de Palmeiras pero Este equipo es rápido, pues. Sí, vi, vi el partido. Vi cómo se lo comieron. Con, con mantequilla, con mortadena, con queso y el pan. Ñam, a comer. Aquí se sabe de fútbol. Yo no voy a decir. Ay, a independiente lo volvieron a su realidad. Yo no voy a decir eso. Porque sería un bobo si lo digo. Este equipo fue inmensamente superior. Y por eso, repito, puede haber mi campeón. Puede haber a el campeón. ¿Sí? Nada más. Eso que quería hablar de este tema. ¿Sí? Tampoco lo vas sat a satanizar a Paiva. Porque le pasó lo que le pasó a Ferreira Moreira el año pasado. Pensó que con esto le iba a contener, pero no conoce a su rival, pues. Porque si sí él conocía que este rival se iba a plantear así. Y la velocidad que tiene, hubiese hecho otro planteamiento. Pero puso el 4 2, 3 1 y terminó perdiendo. Vamos un poco más. Ahora sí, señores. Ahora sí, señores. La parte, la parte importante que quería explicar sobre la segunda parte, porque esto es gracias a Alex León. Pero él me dice sí que recambio que esto. ¿Sí? que hay que considerar a hincapié que hay que considerar a Ramírez que sí, que tienen buenos recambios señores, no es suficiente tener buenos recambios si no están al nivel de los titulares y van a ver esta situación en este momento miren, este trabajo es un trabajo arduo que hice, chequeando cada uno de ellos cómo está su nivel los que están con azules no tienen novedades los que están con verde están con novedades. ¿Sí? Y esa nadie se lo hice para Ecuador y lo hice para Brasil. Y miren, yo puse en un estándar en un, un que todos han jugado 16 partidos. Y miren a Domínguez, Belezarfi. Incluido el partido de ayer, solo ha jugado dos, porque ayer fue titular hoyos. Y miren, miren el porcentaje. Voy, voy a tratar de mover esto un poquito porque está muy acá. Déjame mover un poquito porque no me permite apreciar todo. Espera, ya lo oculté. Espera, porque no me permite apreciar todo. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner más a la derecha porque veo que esta parte no me sale y esa parte es la más importante de todas porque llega solo hasta titular. ¿Sí? Voy a moverlo. Ya, voy a voy a hacer esto, porque esto está. A ver, voy a mover un poco la derecha, no me queda otra. Miren. Si ustedes ven esta parte a la izquierda, que dice porcentaje, eso significa el porcentaje de rendimiento que ha tenido, ¿sí? Que ha tenido. Ese jugador. Mientras que Alexander Domínguez tiene un porcentaje bajísimo. De 13% porque ha jugado solo dos partidos, eso es bajísimo. Me dice que no tiene ritmo. Si ¿Sí? de nada me sirve que ya recuperó la titularidad, si tiene ese porcentaje de rendimiento, 13%, que tiene que subirlo hasta que inicie el partido, porque todos esos porcentajes tienen que subir. Si ¿Sí? Galíndez 92%, quiere decir que está bien, pero tiene 34 años. Pues Vélez este, Domínguez tiene 33 años. Ortiz tiene 31 años pues, pero Ortiz tiene el que tiene mejor rendimiento. En teoría, el que debería ser titular frente a Brasil. Sí, Ortiz, porque tiene un 100% de rendimiento. 100%. En teoría, si yo esto le presento a un director técnico, el director técnico va a sacar las mejores conclusiones. ¿Sí? Las mejores conclusiones Ahora Vamos viendo primero la alineación titular Voy a mover esto otra vez Solamente vamos a, los, vamos a ver los titulares Ahí están los titulares, miren Esa es mi alineación titular La última, la que ganó 6 a 0 a Colombia Alguien ha ido por ahí, bobo ¡Wow! ganó 6 a 0 6 a 1 o 6 a 2 Sí, pero eso fue el anterior partido ya estamos en uno nuevo que va a iniciar. Y mira la inconsistencia que encuentro. 1, dos, 3, cuatro, cinco jugadores considerados titulares. ¿Sí? Que no están en un 100%. Porque mira, Domínguez ha jugado apenas 2. Arboleda tiene 9 ya, por lo menos está bien. Arriaga tiene apenas 2 partidos jugados y tiene que subir ese porcentaje. Porque si yo pongo el límite de 16 partidos de todos, le faltan pues. Fervies de tupiñán tiene 9 de 15 de 16 partidos. 9. Tiene que recuperar el porcentaje. Perlaza está bien. Moisés Caicedo apenas tiene 3 partidos en la sub-23. De 16, tiene que ganar por ritmo. Ahora pueden venir a la selección y romperla. Nadie no te discute eso. Pero necesita más ritmo. Jackson Méndez, 2 de 16. Tiene que subir. ¿Sí? Muñoz. No se le puede pedir mucho porque apenas van 11 fechas. 9 de la Liga Pro y 2 de la Copa Libertadores. ¿Sí? Renato Ibarra. Tiene 16 partidos. Pero apenas jugado 13. Va por ahí. Pero tiene que, tiene que subirme ese porcentaje. Ese porcentaje de rendimiento. Porque el porcentaje de rendimiento es muy importante. Ener Valencia es el deslotado, miren, ¿ves? 21 partidos y solamente uno por tarjeta amarilla no jugó, pero tiene 20 partidos. Eso es un jugador de élite. Ahí está la explicación, señoras y señores. Jugador de élite, porque tiene 21 partidos. Tiene ritmo, pues. Ángel Mena, 16, va por ahí, 2. Pero ¿quién, ¿a aquí no le gustaría tener a, a, a Ángel Mena con el ritmo de Ener Valencia? pero lo puede romper en la selección, nadie lo dice, nadie lo puede discutir, ¿sí? Entonces yo estoy viendo en este momento que mi estructura tiene un 45, 9% por 5, 45, 45% de jugadores, ¿sí? De mi rendimiento que está abajo porque no ha tenido continuidad y es comprensible porque eso le puede pasar a cualquier jugador, ¿sí? y aquí viene la importancia del recambio vamos con el recambio vamos con el recambio, porque todo. yo tengo todo esto por eso digo, esto fue un trabajo de hormiga porque fue bastante lo que me, yo, me tomó el tiempo en hacer esto miren palacios preciado si? ¿Sí? se es, está consolidando, aquí está la explicación que se está consolidando allá 16 partidos, apenas tiene 9 ¿Sí? Tiene que subirme ese progreso de rendimiento Si quiere estar en plenitud para el partido De Brasil Alan Franco, un partido Un partido ¿Mm? Un partido Ha jugado Alan Franco Totalmente fuera de ritmo Chifuentes, dos partidos Porque recién empieza la MLS Todo lo que tiene dos partidos Es porque la MLS recién funciona Recién inicia. Leonardo Campana. Tiene cinco partidos. Pero ya empezó a hacer goles. Y eso es lo que yo le expliqué en ese tiempo. A Campana tienen que ponerle la jugada asistida. Miren, ahí está. Jugada asistida, dos goles. Pero hay que ver quién lo habilita. No solamente porque Campana metió el gol. Hay que ver quién lo habilita. ¿Sí? Estrada. Excelente. 16 partidos, 16. ¿Sí? ¿Sí? Gonzalo Plata Ahí está Gonzalo Plata Un partido Pero puede venir a la selección y romperla Porque es joven Pero un partido Allá Julio, Johan Julio Tiene nueve partidos, incluido el de ayer por supuesto Pero tiene nueve jugados Esta es, este es mi Mi radiografía Y si yo encuentro Sumo los cinco 6, 7, 8, 9, 11 11 jugadores que no tienen un ritmo constante en sus equipos ¿Se dan cuenta que yo no hablo de loco? ¡Ah! Y me dijeron por ahí, los recambios Ya, aquí tenemos los recambios Aquí tenemos los recambios Ahí están mis recambios Moisés Ramírez Déjame quitar esto porque no se ve todo Voy a quitar una columna Porque esta que está aquí, me, me, me, ahí porque solo necesito eso nomás. Ahí está. Ahí está. Moisés Ramírez, con el de ayer. 14 partidos, 14 partidos 13 jugados. Hincapié, 12 de 12, pero tiene 19 años. Le puede pasar lo de Pacho. Ahí está tu contestación, Alex. Alex León. Te le puede pasar lo de Pacho. Está teniendo un buen nivel, sí. Pero una cosa es. Nivel de liga y otra cosa es nivel competitivo Porque ayer fue un partido competitivo Lo que le pasó a Independiente Por eso me gusta iniciar temas con esto Porque ahí tengo la contestación Yo me puedo equivocar Pero ahí está la contestación para Alex León Incapié puede ser un buen partido En la liga argentina Pero hay que verlo en los Libertadores Pero en este caso él está en la Sudamericana Hay que ver hasta dónde llega Y ¿Sí? ya con su equipo Ya perdió contra mele Ojo con eso en la subamericana, ese es un partido de alto nivel porque no es competencia nacional, es internacional ahí está tu contratación Alex León ¿ya? Jordi Caicedo, miren buen promedio, 14-13 jugados, excelente promedio Bayron Castillo, ¿qué me dijo por ahí Bayron Castillo, Tiene, ahí está Bayron Castillo, 10 partidos y 9 jugados pero el problema es que Castillo solo corre pues ya, ponlo a ver un castillo ahí En la titular, en el lado de allá ¿A quién va a tener? Y ya vamos a eso ¿A quién va a tener allá que le va le va a sacar Canas Verdes? ¿Quieres mandarlo a Castillo? Ponlo a Castillo Pero yo en Castillo lo pongo a Perlaza En vez de a Castillo Lo pongo a Perlaza ¿Sí? Pero yo no lo podría Porque es muy famélido, es muy delgado Él sirve para correr como extremo Y en ese partido no necesitas un extremo Necesitas contener ese equipo Ya van a ver que también tengo esa información aquí ya en el Coloso, 8 partidos jugados, pero desapareció. Ahí está Ya en el Coloso, es extremo izquierdo. Y puede ser utilizado como extremo derecho. Pero ahí se quedó. Dixon Arroyo, 12 de 12. Buen promedio. Si quieres tener eso, ponlo a Dixon, pero el problema es que recién está jugando copas internacionales, hay que ver hasta dónde llega. Puede ser un buen prospecto. Prospecto, pero el problema es cuando tiene Nixon Arroyo, ya tiene 28 años Ahí están las edades Nixon Molina 10, 5 jugados, 28 años Pero es que ver hasta donde llega Jorge Alcíbar 11 de 11, buen prospecto y es joven, 21 años Hay que dejarlo que siga Romario Caicedo, 30 años Hasta Romario lo puedes poner de lateral Con el sistema que está poniendo rescalo, hasta Romario puede ser lateral porque Romario y Perlaza tienen más físico y tienen mejor ritmo, mejor, ¿cómo se dice? Mejor manejo de balón que el propio Byron Castillo. Porque tú cierras a Castillo y se perdió. Aquí le decimos la verdad. Entre Castillo, Romario y Perlaza. Prefiero a los dos últimos. A Castillo hay que, hay que trabajarlo más. Porque necesita ganar masa muscular no importa si me dando 20 minutos pero esta explicación tenía que hacerla bien vámonos con brasil porque también me tomé la molestia de hacer para brasil, con brasil para que vean que este señor en lo en lo que tiene que analizar es objetivo ahí está Brasil igual el mismo el mismo tratamiento le hice la misma la última convocatoria porque esa sería en teoría la que se tiene que repetir pero si el director técnico Tite se da cuenta de estas novedades, ella puede tomar decisiones. ¿Y quién quita que lo haga? ¿Quién quita que lo haga? Y yo me tomé a hacer este trabajo porque fue prácticamente 10 horas de una investigación ardua para hacer esta información. Vamos con la alineación titular, la última, con la que le ganó 2 a 0. ¿sí? Y, miren, y miren los rendimientos, miren los rendimientos de los brasileños. Miren, y saben lo que me, me sorprende Que estos tienen hasta más partidos que, que los ecuatorianos Por eso digo que Ener Valencia es un denotado porque tiene 21 partidos Y aquí hemos encontrado entre 23, 24, 25 hasta 27 partidos ¿Se dan cuenta? 27 partidos, por eso a Ener Valencia lo pongo en juego como un jugador de élite Porque tiene 21 partidos jugados Pero jugó en 20 y acá, miren, 23, 24, 22, 23 Y pocos son los que tienen 15, 16 Esa es la importancia de tener jugadores de élite Que tienen esa, esa cantidad de partidos No solamente decir, ya jugó bien Hay que ponerlo Aquí está la explicación, señoras y señores Vamos con la alineación titular De Brasil Solo Ahí está Ahí está la alineación titular de Brasil. La última, la que ganó 2 a 0 a Uruguay. Si yo fuera titán en este momento, yo me doy cuenta que Lodi y Everton Ribeiro tienen inconvenientes. ¿Por qué? Porque porque Renando Lodi tiene apenas 15 partidos, pero yo sé que eso lo puede subir hasta el día del partido. Porque faltan cuántas fechas, faltan bastantes fechas. 8 o 10. Así como los ecuatorianos tienen más fechas para, re, para ganar ritmo, los brasileños también lo tienen. Pero estos van con más ventaja. Porque Renan Lodi puede llegar a los 40 partidos. Y jugar 25. Everton puede llegar a los 20 partidos y jugar 15. Pero si en este momento fuera las eliminatorias, yo siendo Tite, tengo que cambiar a ese y a ese. Porque están en bajo rendimiento Apenas un 18% Pero la estructura sigue siendo igual Igualita, miren, ahí está Sigue siendo igualita Alguien me dijo por ahí Sí, pero en los partidos de preparación No me sirven para eso, señores En los partidos de preparación yo sé que no sirven Solo sirve para el técnico Pero sí me di cuenta que hay muchos jugadores que no están con ritmo Y esa es la explicación por qué, le, por qué tuvieron que sufrir Con solo individualidades Para ganarle a Bolivia, porque Bolivia se le encerró ¿Sí? Y eso puede pasar con, con, con Perú. ¿Ya? Y si no tienes grandes individualidades, así juegues bonito, así juegues con velocidad. Si no tienes a la gente que te defina, te va a tener, vas a tener problemas. Y ahora, ¿qué pasa si entre este trayecto y el otro le pasa algo a Ner Valencia? Dios no quiere que le pase. Porque es el único que tiene ritmo de competencia. Porque yo puede llegar a 30 partidos. Pero los demás no llegan a esa cantidad de partidos. No llegan por eso tengo un jugador, un jugador de élite uno pero aquí miren cuántos de élite tienen 24 22 que pueden llegar a 30 Everton y Lodi son los más bajitos, ahí están pero si tengo jugadores para cambiarlos los sustituyo y la, y la figura sigue vamos con los suplentes Miren, miren, en cambio, miren los suplentes. Si fueran las eliminatorias, si fueran goles eliminatorias, miren: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suplentes. Si no está Neymar, pero ese número puede subir. Si no está Neymar y listo, puedo cambiarlo y poner un jugador de las mismas condiciones de, de Neymar. Coutinho está lesionado, así que Coutinho ya se ha descartado. No se sabe cuándo recuperará, porque es una lesión fuerte que tiene. Coutinho. Cayo recién está tomando ritmo. Telles puede subir ese número. Weberton puede subir ese número. En, en, en definitiva, así como la selección ecuatoriana puede subir el número de partidos, ellos pueden subir el número de partidos y siguen ganando ritmo. Por eso es importantísimo el ritmo de competencia puedes tener jugadores de recambio, sí los puedes tener pero si no tienen este nivel de competencia como le pasó a Pacho ayer Pacho es un buen jugador pero no tiene esa experiencia y por eso Flamengo le clavó 5 a Independiente porque los jugadores fueron por ahí, 3 fueron por ahí Sí, y es verdad porque tiene 19 años pues y yo no lo voy a satanizar porque porque hizo errores defensivos y los aprovechó el Flamengo que sí tiene jugadores rápidos y ¡pum! le llenó la canasta si lo pongo en capie, por ejemplo voy otra vez a Ecuador vámonos a Ecuador otra vez voy a poner otra vez a titular ya, ahí está la titular ya. A ver, aquí me faltan jugadores. Sí, ¿no? Sí, me faltan jugadores. pero un ratito. Ahí está. Ahí están los, los, los titulares. Ahí están mis titulares. Ya, suponiendo. Javier Arriaga está sin ritmo. Ya. Yo soy Alfaro, lo pongo a hincapié. Juega hincapié. Pero Incapié sería su primer partido internacional. Y todavía con Brasil. Es como ahí ponemos a Independiente y a Flamengo. Si el técnico Tite se da cuenta. Miren, Incapié es jovencito. Ataquen por ahí. ¿Mm? Incapié le falta recorrido. Lo pues. despedazan pues. Lo despedazan pues y ahí todo el mundo le cae encima hincapié ¿por qué convocaron hincapié? ¿Mm? Moisés Caicedo Bruno Dixon no tienes otra opción porque me falta, pero él puede, puede venir a romperlo si fuera hoy día las eliminatorias pero tienes que ganarme el ritmo Moisés Caicedo es joven, sí, pero tiene que ganar el ritmo igual. Jackson Méndez tiene que ganar, ganar ritmo. Si no está Méndez, Alan Franco, no tiene un partido. El que sí tiene ritmo es grueso. Ya. No está, no está Caicedo, Ponlo lo grueso. Grueso y Dixon. Porque Méndez tiene que ganar ritmo. Franco tiene que tener ritmo. Pero eso puede costarme. En el balance final del partido. Me puede costar. Porque la estructura. Aquí como vemos en este momento. Si hoy día fueran las eliminatorias. La estructura tiene problemas. Y cinco para ser exactos. Cinco jugadores. La pregunta. ¿Habrá recambio? Para esos cinco, si hoy fueran las eliminatorias, esa es la explicación. Y si fueran las eliminatorias, Brasil tiene apenas dos novedades que lo reemplaza y continúa igual. Nos hace pedazo Brasil, pues. Nos hace pedazo Brasil, pues. Por eso, a mí, a mí no. Eso de que la selección vale 200 millones contra 50 millones de Ecuador. Eso no me juega al fútbol. Esto es lo que juega al fútbol. Y, y si hoy ya fueron las eliminatorias, aquí tengo cinco novedades. Ojalá que para el partido del 3 de junio, de estas cinco lleguen a dos. Ahí estoy tranquilo. Porque sé que mi estructura sigue igual. Pero si al llegar al partido siguen estas mismas cinco inconsistencias, ay, ay, ay. Y lo que es más preocupante, habrán jugadores para pff, reemplazarlos me puede decir viejo sapo que que no lo voy a decir y calla calla bobo me puedes decir eso pero los datos están allí y con estos datos se pueden tomar muchas decisiones entonces si yo si yo hago un análisis no es que lo hago de loco porque yo investigo mucho puedo equivocarme sí puede equivocarme pero esto es contundente. y ojalá que este este número de jugadores cambie que solo lleguen a dos Y que llegue solo a uno ya ahí está mi estructura salvada por lo menos por eso que está lanzando esos mensajes el señor Alfaro que es, él no se responsabiliza de, de, de las actitudes y e responsabilidad de los jugadores él no se responsabiliza porque quiere salvar su estructura y otra cosa aquí está demostrado que hay muchos jugadores que pueden quedarse no hay no hay el famoso proceso que todos dicen no lo hay no lo hay miren perlaza 30 años domínguez 33 arboleda 29 jackson méndez ya se salva renato ibarra este puede ser su último mundial de renato ibarra este puede ser su, su último mundial de ángel mena este puede ser su último, último mundial de en valencia 4 menos otra vez armar esta estructura Ahí la dejo no. Ya sabes, comentarios aquí abajito. Yo siempre contesto, así que tranquilo, yo siempre contesto. ¿Sí? Bueno, si te gusta este video, pulgar arriba. Así, ese pulgar arriba. Miren que hasta no tengo espacios. Suscríbete al canal y ayudarás mucho con miembros del canal para que este canal siga subiendo. Ayer. Fue increíble cómo subimos de 2.000, de 3.095 a 3.120. Y esperemos que siga subiendo así hoy día. Porque este, este video va a traer candela. Yo sé que lo va a traer. Nada más. Ya saben, Canal Momentos Deportivos es el único canal turro. Pero aquí estamos. Que tiene un sapo. Pero aquí estamos. Nada más. Hasta la próxima.